Biografía de Marta Gómez Marta Gómez nacida en Girardot, creció en Cali, donde desde los cuatro años cantó en el coro del Liceo Belarcázar, Más tarde residiría en Bogotá desde 1999 en Nueva York durante 10 años, en la actualidad y desde 2009 en Barcelona, España. En verano de 1999 ingresa en el Berklee College of Music de Boston, donde recibió el premio de composición Alex Wolanowski por su bambuco confesión. En 2012 se graduó con honores. En el año 2003, Marta Gómez fue escogida por la cantante norteamericana de blues, Bonnie Reid para abrir su concierto al lado de John Mayer. En New del Grammy y más tarde Marta Gómez fue invitada especial en el concierto de la cantora argentina Mercedes Sosa a principios del 2004 la joven cantautora fue incluida por el sello Putumayo World Music en su recopilación de cantantes femeninas latinoamericanas donde aparece también cantantes de la talla de la peruana Susana Vaca Toto La y y Tania Libertad, entre otras. Compositora de buena parte de su repertorio, su influencia va de la música tradicional de Latinoamérica a la literatura, incorporando lo cotidiano y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano. Como autora gana la S.I.B.L. Projects, de Estados Unidos que escogió su canción Paula Ausente como la mejor canción inspirada por un escritor latinoamericano. Paula Ausente es una canción dedicada a la escritora chilena Isabel Allende y Marta Gómez tuvo la oportunidad de contársela a Allende en noviembre de 2004 en California. Esta misma canción fue incluida en otro álbum de Putumayo llamado Mujeres del Mundo Acústico 2007 y es parte de la banda sonora de la serie Capadocia, producida por HBO Latinoamérica. Marta Gómez fue escogida por la revista colombiana FUSIE como una de las cinco colombianas más representativas del año 2005. Más adelante, la cantante grabó una canción llamada The CIRCLE. El Círculo, compuesta por el cantautor norteamericano Chris Christopherson, el escritor John Stanford hizo referencia a esta interpretación en su novela Tir y the Moon: La Oscuridad de la Luna. En 2005 fue nominada como mejor artista en la categoría Jazz Latino en los premios Billboard de la música latina. Su producción entre cada palabra la hizo merecedora del título a Mejor Artista. Acto Nacional de World Music, en 2006 por el diario Boston Pony's cambiarnos como seres humanos. Hay quienes me llaman ingenua no por pensar que la música o que una canción puede cambiar el mundo, pero esto sucede sí, a sí, diario sí, claro. y, y yo lo veo, yo veo que el mundo se cambia de un gesto a la vez, de una persona a la vez y cada uno tiene ese poder desde donde esté. Si tú estás aquí con un micrófono y una cámara, tienes ese poder. Si yo tengo una guitarra y una voz, tengo el poder, pero también si soy madre, tengo el poder infinito de cambiar el mundo. Su quinta producción de título Musiquita hizo en, entrar a Marta Gómez en la lista de las 10 mejores discos del género World Music, European World Music Church, por varias semanas consecutivas. Con ese trabajo, Marta ofreció una serie de conciertos en países tan diversos como Estados Unidos, Países Bajos, España, Suecia y Suiza, y en Israel, donde también Colabora frecuentemente con el ícono de la música de ese país, Iden Reichel. En 2009, con motivo de la realización de un máster en creación literaria en la Universidad Fabra de, de Barcelona, se traslada a vivir en la capital catalana, ciudad en la que reside desde entonces. Con el corazón y el sombrero, su sexta producción discográfica, la cantautora le rinde un homenaje al gran poeta gran, granadino Federico García Lorca, musicalizando 12 de sus poemas con ritmos folclóricos latinoamericanos. En este cine sí, contó con la participación del cantautor gaditano Javier Ruibal. Promocionando este nuevo trabajo, ha viajado a Israel. Colombia, Festival de Música de Cartagena, Ecuador, Teatro Sucre, España, Festival Barna Sands y la Mar de Músicas de Murcia. En 2003 ha grabado un doble disco de canciones infantiles, canciones de Sol y de Luna. Además prepara su nuevo disco de temas inéditos que llevará por título Este Instante. Realiza una gira de conciertos por América que la lleva a la Ciudad de Guatemala, Costa Rica, Monterrey, Argentina, Chile y Estados Unidos. Entre 2014 y 2015 grabó el EP El Árbol y el Huracán con el músico César López. En este álbum participan músicos como Iván Parra y fue grabado por Julio Monroy. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.